Todos conocemos las camisas llamadas chemis Lacoste o las camisetas polo, que en el fondo pues son esos. Pero durante años, una chemis Lacoste era algo que no podía faltar en ningún armario ni masculino ni femenino. Chemis Lacoste llegó a tener tal influencia en el mundo que no parece excesivo decirles que todo el mundo hace 40 años tenía una chemise Lacoste, o más, porque como las hacían en todos los colores, pues uno podía adquirir de muchos colores la chemise Lacoste. Vamos a hablar un poco de Lacoste, del señor Lacoste, de sus productos, de su desarrollo, y sobre todo de esta marca que hoy ha crecido tanto y de manera tan exponencial. A ver qué les parece a ustedes la historia de Lacoste. Dicen los expertos en moda, que si no quieres equivocarte en tu atuendo, optes por un estilo sport, una playera polo, unos jeans o unos chinos y un calzado sobrio, esa es una manera inequívoca de vestirse, este estilo está perfectamente representado por Lacoste, una marca que es de los estándares de la moda para caballeros, una firma clave en el desarrollo del estilo sport. Lacoste es una marca que define su estilo como elegancia inspirada en el deporte, un eslogan que sintetiza de manera precisa lo que es Lacoste, sus líneas de ropa están tomadas de las canchas del tenis y son, junto con Ralph Lauren, uno de los mejores fabricantes de playeras tipo polo. Es una marca con precios de mayor accesibilidad que sus competidores que ofrecen una gran calidad y buen estilo. La conjunción del deporte y la elegancia dio origen a la revolución del vestir en los años 30 en adelante, cuando René Lacoste fundó la compañía con una visión que cambió la historia de la moda. Para hablar de la prestigiosa marca, se debe recordar al fundador que dio nombre a la misma, y esta es su historia. En los años 20, el joven tenista René Lacoste impresionaba con su elegante juego, su sentido del juego limpio y su originalidad que 10 años después se convertiría en la firma de la marca. En 1923 nace el símbolo de la marca cuando un periodista estadounidense bautiza a René Lacoste como The Alligator, en referencia a una apuesta entre el tenista y su entrenador sobre una maleta de cocodrilo. Ya en 1927 Robert George diseña el logotipo del famoso cocodrilo, la compañía Lacoste se funda oficialmente en 1933 y la playera tipo polo se gana a todo el mundo además del mundo del deporte. En 1951 René Lacoste presenta polos monocromáticos seguidos de polos a rayas y hay vida en los colores. En 1952, la elegante camisa de René Lacoste, con mangas cortas y escote abotonado, se lanza en los Estados Unidos. En 1968, Lacoste diste y equipa al equipo de esquí francés. Durante la década de los 70s, la marca despega en ventas gracias sobre todo a sus incursiones en la publicidad y las campañas publicitarias internacionales, su diseño de marca se vuelve estable, y entonces obtiene ya toda una identidad. En 1980, Lacoste lanza sus famosas líneas de gafas para sol. En 2011, se lanza la colección Lacoste Live, que busca redefinir los colores clásicos de la marca con nuevos diseños, conjugando lo vintage con la moda contemporánea. En 2017, el jugador profesional de tenis Novak Djokovic, se vuelve la imagen pública de la marca. Esta es mi síntesis de la historia de la marca de la Costa. Espero que hayan disfrutado de este video y comenten lo que opinen de esta marca. Por favor, muchas gracias. Amigos, espero que lo que hemos dicho les guste. Por favor, difúndanlo con sus amigos, publíquenlo en sus redes